Bueno, estamos unos días de, bueno, ya sabéis, esta Feria nacional de Turismo en Madrid, que bueno, son muchas las ediciones, creo que son 45 ya, y bueno, y también gastos paralelos, ¿no?, como el que nos va a presentar ahora Pilar Candil, ya que este año, bueno, por desgracia no vamos a poder ir, pero ella nos lo va a explicar, lo va a poner al día, y va a ser muy interesante, porque además va a estar la carrera de Benaví, creo entendido, y el director de Alantara, nuestro Jorge mansú Buenas tardes, ¿qué tal, Pilar? Hola, buenas tardes, bueno, pues estamos felices, casi, casi, esto es eh, la puesta en marcha, ...de un evento que este año cumplimos la quinta edición... Es tradicional ya en, en esta temporada de Fitur presentar nuestro proyecto solidario y felices porque este año colaboran más de 40 chefs, los más importantes y reconocidos de nuestro país y colaboramos con la Fundación Pequeño Deseo, que son niños que tienen enfermedades graves, pues lo que hacemos es animarles a través de los talleres de cocina con estos grandes maestros. Bueno, como no vamos a estar la presentación me gustaría que me definieras un poquito más eh, cuándo va a ser, eh, todos los detalle que vaya a presentar allí así que me lo presenta ya aquí ya lo tengo pues mirad este año como bien sabéis eh, es el 24 de abril la fecha en la que realizaremos chef for children en el hotel anantara villapadierna y bueno pues nos apoya por supuesto su director jorge manzur y también el alcalde de benavis que nos acompañarán en el acto esta tarde junto a un montón de cocineros y bueno pues eh, esa es la principal este año, además de lo que te comentaba antes, que cada año más contentos porque participan de manera altruista un montón de, de cocineros para alegrar a esos pequeños que necesitan un poquito de, de vidilla y de ilusión. ¿De qué edad son los participantes y de dónde son? ¿Vienen de diferentes provincias? Pues mira, de aquí eh, a que realicemos el proyecto en Anantara Villapadierna, el 24 de abril, vamos a realizar varios talleres de cocina. Nos vamos a ir al País Vasco, a Bilbao, con Enecoacha, y allí realizaremos un taller de cocina con los chefs de las zonas cercanas. Y luego en Madrid, en Le Cordon Bleu, en la Escuela de Cocina, también realizaremos otro taller. Los niños tienen entre 6 y 10 años, y además el taller más gigante será el que hagamos en, en Benavis, en el Villapadierna que ahí reunimos a 150 niños, Elena, de, las, de la localidad y de las localidades cercanas que, que son niños de pequeño deseo. Bueno, qué bonito, tiene que ser los cocinar con esas manitas Exacto. y con la ilusión que le ponen, ¿eh? Porque la verdad que en otras ediciones ha sido precioso. Se lo pasan muy bien, no sé quién disfruta más, si los chefs o los niños. Hacen unas recetas sanas porque nuestro lema es comer sano es divertido. Entonces les enseñan a identificar los alimentos saludables, la fruta, las verduras, sus sabores, las texturas... Y se lo pasan pipa eh, poniéndolo en los platos de manera creativa. Disfrutan muchísimo, es una pasada verles felices. ¿Y tienen platos libres? ¿Van a ser también platos libres? O son platos que ya le dicen que, en qué se tienen que basar o, o qué tipo de alimentos? Sí, se lo explican todo. Cuando ellos llegan a los puestos en las mesas, lo tienen todo e colocado y les van diciendo el orden, la manera de pelarlos o de emplatarlos. Y le ponen muchísima atención, son muy espabilados. Bueno, qué bonito, qué interesante. Ya nos irás informando porque, claro, todavía falta un tiempo y estaremos al día de todo lo que se vaya a acontecer en este acto, que va a ser una maravilla. Muchas gracias, Pilar. Gracias, enhorabuena a por todas las tratando. cosas que por Ponéis en escena y que nos dais la información para dársela también a nuestros telespectadores, Gracias. Muchas gracias.